¡Wow! ¡Pues Hola, hola, hola amigos Bueno, estamos en la noche de Halloween Precisamente Pues eh, visitando las casas Es el, el adorno que se utiliza Y vemos calabazas Figuritas macabras De noche de brujas, naturalmente Y bueno, es una Una noche muy especial para aquí, para América Muy bien, pues vamos a a mostrarles un poquito de la decoración terrorífica naturalmente pero alegre pero alegre okay Now, probably taken yeah. the dummy that was in <laughs> oh, my goodness people are crazy yeah I know I know something for nothing <laughs> yes exactly and the thing is they, they wouldn't use it for anything they can buy everything in um, the yeah. in any store but yeah. okay amigos okay okay Estamos aquí una vez más mostrándoles las calabacitas. Está muy alegre, es el color me, me agrada. Hay algunos que son un poquito con la carita mucho más feliz. Pero es hermoso realmente, es realmente la noche de brujas aquí en, en, en América. Y bueno pues, como vemos, como vemos es una, una decoración de noche de terror, naturalmente, y siempre, siempre haciendo alusión a la bandera americana que bonito, qué bonito el espíritu americano bien, pero bueno vamos a ver por acá, vamos a ver un poquito más pues aquí estamos, aquí estamos bien aquí hay una pequeña brujita que vamos a ver excelente, excelente, mira nada más espero que el video no les espante, realmente muy muy, muy bonita exacto, vemos los detalles que vienen Manitas y zapatitos. Acá vemos que vemos aquí. Wow. Un pequeño esqueletito. Y me imagino que en vida era músico. Porque todavía aún tiene ahí su banjo. Exacto, exacto. Realmente es. Es bonito y es emocionante todo. Vamos a ver qué tenemos acá. Aquí tenemos otra figura. Exactamente figurita muy, muy, muy bonita muy bonita y seguimos viendo ah, acá no estaba solo era un dueto efectivamente era un dueto muy nada más no sé qué tipo de música les haya gustado quizá el country si ¿Sí? aparece el country por lo del baño perfecto estamos tratando de caminar se le acabaron los zapatos y aquí tenemos algo terrorífico un pequeño un pequeño payasito. Que ético. Espero que ese no sea luchador. Perfecto, perfecto. Jensen. <tose> yes, wow. Ahí no, dónde se esto? Yeah, Exacto. <tose> se lo robaron, uno grande. <tose> <A> ¿Anoche? <tose> like a de unos 80 más o menos de alto, imagínate. Vino, lamentablemente creo que aquí también. Decimos secuestro Había una figura de 1.80 aquí y lamentablemente alguien alguien se la robó el día de la noche. Ok, pues vamos a continuar. Y estamos viendo aquí, miren, los pequeños dulcecitos que se les obsequia a los niños. Ok. Esta es una precisamente es una tradición de Halloween. La noche de brujas en Halloween. Celebrado aquí en América, no oh, me, me agrada, me agrada. Ok, pues vamos a continuar. Wow, y tenemos más espectros en Halloween. Y sí, si, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un poquito rojo, un poquito rojo, es una brujita por allá, otros pequeños espectros en aspecto por aquí ah, bien espero que no me espanten esta noche por venir a pero espero que no y como van a ver ahí en la decoración está fantástico está bonito hasta los pocos de colores perfecto sí, muy bien muy bien ok bien bien bien vamos vamos aquí completamente completamente y vaya wow, se te manda la ok pues vamos a continuar esta es noche de halloween en dayton ohio sí. hola ¿Qué tal bueno pues en este momento nos encontramos en otro lugar de que dayton que es en el green en el mall green y como vemos bueno definitivamente es pues Un poco triste podría decir, ¿por qué no Que debido a la situación acaecida y conocida por todo el mundo Pues miren nada más todo Todo solito, todo triste, no ambientado con Halloween Las escenas que anteriormente, bueno pues vimos Eran en, en las casas Naturalmente el espíritu de Halloween El día de la bruja le diría yo Pues no, no se pierde, definitivamente pero generalmente en este lugar, en este mall que es un, un mall a, a aire libre, a espacio abierto pues siempre hay eventos hay decoración alusiva naturalmente a cada estación o a cada evento o festividad del año en este, en este día en Halloween pues esperamos, esperábamos encontrar por aquí alguna decoración relacionada con el día de hoy pero no como vemos Está todo solo No decoración, nada, nada, nada Bueno, pues Eso no implica que el aire y la alegría de las banderas Pues Se lleve, Se, se muevan con el viento Bueno, ahorita no hace, no hace, mucho, no hace mucho viento ratito Hace ratito ha un poquito más Y se veían Bueno, en todos esplendor las banderas Ahorita ya como que se Cansaron un poquito, ¿verdad? Pero pues es También hay que dejarlas descansar bueno, pues en un momento continuamos Bueno, pues ¿Qué creen? Quiero mostrarles lo siguiente Y es lo que estamos viendo al centro precisamente de la imagen Bueno, pues Nos encontramos decoración de Halloween Pero Esto que estamos viendo realmente no me lo esperaba yo Es precisamente el árbol de Navidad ya totalmente formado ya tiene sus lucecitas naturalmente no está encendido porque la tradición de encender el árbol de navidad es precisamente un día después del día de acción de gracias o comúnmente llamado aquí en américa el día del pavo el famoso día del pavo el día de acción de gracias un día después que es el viernes también coincide con el llamado Viernes Negro, aquí en América, en Dayton, Ohio. Bueno, pues continuamos nuevamente con esta noche de Halloween. Una noche, la verdad, sí, un poquito fría, helada, helada, helada. Bueno, pero eso no importa, que con mucho cariño, con gusto, estemos aquí filmando. Esto es parte de la tradición de Halloween. Aquí fue un poquito diferente ya a base de puras luces. Alcanzamos a ver murciélagos, arañitas, eh, fantasmas y un juego de colores. Realmente es esta, esta decoración me ha fascinado. Pienso y a mi gusto, esta ha sido la mejor que hemos visto en este recorrido. Wow, ¿y ¿Por qué? ¿Por qué la mejor? Bueno, porque como vemos, cambia de diferente en diferentes tonalidades. Ahí vemos las luces y todo, toda esa base de luces. Ya se oscureció. Vamos a ver, ahorita cagar otro poquito más. Exacto, se oscurece. Oye, qué padre. Qué padrísimo todo esto. Alcanzamos a ver las tumbas abajo. Y leo se por completo. Ingenioso la verdad. Y el cambio de colores, si ustedes se dan cuenta y lo podemos estar apreciando, es fantástico. Acá vamos a ver un crucero de, de ferrocarril. Wow. Oh, oh, como que viene el ferrocarril. Bien, bien, bien. Estamos viendo, estamos viendo. Oh, a nuestro lado izquierdo somos, se aprecia una diferente.. Un juego, un diferente juego de colores. Y vemos ahí, ah, ¡Oh, la caramba, las tumbas tienen una calaverita que estoy apreciándola. Y unos fantasmas también en color verde y letras. Oh, muy bien. Dayton. Dayton Lights. Feliz Halloween, feliz Halloween. hermoso Policioso, los colores la verdad, sí hermosísimo guau sí, wow. la combinación de colores uh -huh. todo está bien bien bien sincronizado todo bien. todo programado programado físico, ¿sí? qué hermoso Amigos, Las arañas. Perdón que ¿Eh? te, te interrumpa. Uh -huh. Mira las arañitas arriba. arriba. Las arriba. Arañas, fantasmas. Fantasmas. Eh, como dice la estación sí. del tren. Ajá. Es un crucero del tren del lado derecho. Ajá. Un pequeño, dos arcoíris en la parte inferior. Dentro. Sí. Vamos a hacer un acercamiento que abajo veo. ¿Qué son estas cosas blancas? Unos focos gigantes ¡Guau! Wow. Aquí estamos viendo unos focos grandototes, gigantes Aquí enfrente está un fantasmita, mira Ahí hay un fantasma arriba, mira, en, en, en el círculo está, está hablando, platicando, creo ¿Cuál? Arriba, arriba en el círculo Sube la toma ¿Ah, el círculo? Ajá ¡Oh, Yo sí! Ya estaba no lo estaba haciendo, y está platicando Está Wiri Wiri, dice, hola, hola, hola, amigos ¿Eh? Ah, sí. También un saludo para todos los que lo están viendo. Miren. Dice, hola, Ale Loli Family Vlogs. La... Es un... ah, le dio risa al <risa> último. <risa> oh, mira, esa es una estrella. Sí, este... pues sí. Una gama de colores. Un arcoíris. No, pero qué hermoso. Arriba unos fantasmitas. Sí, ahí está, ahí está que querido los comentarios. Uy. Las tumbas. a hablando de Thriller por Michael Jackson. Sí. Y estas tumbitas. Bueno. Y hasta el fondo vemos el fantasmita. Vamos. Dayton Light. Sí. Una foto. A la una, a las dos, a las tres. Esto es Halloween, Halloween. Halloween 2020. Y esto es en la esencia del espíritu de Halloween aquí en América, en Dayton, Ohio. Sí. Mira que él parece un sombrero Ajá. como si fuera México. Sí, exacto. Así ah, El del lado, también, derecho. El lado derecho. Toma oh. diferentes formas. Ah, pero es que oh. a tomar mente, una gama diferente de colores. Wow. Cada vez que se oscurece, bueno, sí, hace sí. un cambio en la programación y son diferentes juegos, diferentes figuras que forman, sí. diferentes colores también. No, hermosísimo. Y sí, realmente es muy hermoso, ¿eh? y muy ingenioso la verdad felicidades, la felicidades en esta casa por el diseño, este diseño es correcto perdón que lo interrumpo? más bonito que hemos visto en esta noche de halloween en este recorrido espero que ustedes también estén opinando lo mismo amigos que todo lo anterior que han visto, no deja de ser bonito hermoso cada quien tiene su punto de vista muy particular sus gustos pero esto realmente es algo fuera de serie algo fuera de serie y eso que fue Exacto. poquito lo que grabamos. Fueron nada más como cuatro casitas. Exactamente. Hay una infinidad, pero... Bueno, es que entonces nos vemos bruno. nos vemos en el siguiente video. Eh, ya este, vamos a finalizar con, con, con esta última toma. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias gracias por ver los estrenos, todos los estrenos Aleloli Loli Family, family Vlogs, Vlogs así es. y saludos a nivel mundial y que viva el Halloween en Estados Unidos. Saludos y... para toda la familia en cualquier lugar del mundo que nos estén mirando y observando. Y por supuesto también felicitamos a México, feliz día de muertos a todo México. Oh, Nuestras es. tradiciones mexicanas que es día de muertos 1 y 2 de noviembre Exacto. día de muertos bueno hasta pronto family y nos vemos en el siguiente video hasta pronto ¡Bú! sale chupacabras noche de bu Buu. bu Buu. Buu. Buu, buu, buu. Buu.